Chicos, bienvenidos de vuelta al canal, siempre hablamos acerca de los secretos, de las novedades, de los misterios de Fortnite y muchos de nuestros descubrimientos son realmente alucinantes. Hay realmente misterios y secretos que se encuentran ahora mismo en el juego y que son realmente alucinantes. Muchos de ellos están confundiendo a los jugadores acerca de la temporada 3 de Fortnite. Pero al parecer, ya tenemos alguna de las respuestas para esos misterios en el día de hoy. Algo que no sabíamos antes y hemos descubierto nuevo. Hoy estaremos hablando acerca de todos los secretos y misterios de la temporada 3 que ya se pueden encontrar dentro del juego online. Además... Tendremos una conclusión que os hará explotar vuestra cabeza realmente. Chicos, no os vais a creer lo que hemos descubierto en este vídeo. Así que chicos y chicas, si queréis apoyar el canal y a la Neox Army... ...utilizar el código Mr. de Neox en la tienda de Fortnite... ...siempre que visitéis la tienda. Colocando el código Mr. de Neox en apoyo a un creador, estarás formando parte directamente la familia de los soldaditos de la Neox Army. De lo contrario, si no lo usas, no formarás parte de nada, tío. Así que todos sois bienvenidos y bienvenidas a la Neox Army. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? Hoy puedes conseguirla en tres sencillos pasos. Tan solo deberás suscribirte al canal si todavía no formas parte de la Neox Army para poder lograr llegar por fin a los 400.000 suscriptores. Estamos realmente cerca hermanos, así que solo deberás suscribirte. Deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente Y además comenta tu ID de Epic Games para poder agregarte y darte tu premio, loco ¡Mucha suerte a todos, hermanos! Empezamos con el misterio ¡Chicos! Bienvenidos de vuelta al tan precioso mundo de Fortnite Battle Royale Hemos descubierto nuevos misterios hoy Ya sabéis, muchos tipos de cosas que suceden en Fortnite y algunas de ellas son realmente complicadas de comentar. Tenemos tantas cosas y tantos misterios que no nos va a dar el vídeo de hoy para mostraroslos todos. Por lo que, si este vídeo llega a 4.524 likes en menos de 24 horas, mañana tendréis la segunda parte con los nuevos misterios de Fortnite. ...que nadie ha descubierto todavía... ...y si no me creéis en el vídeo de hoy... ...os lo voy a demostrar... ¡Ah! ...así que... ...la jornada de misterios empezará hoy... ...justo aquí... ...en este lugar del mapa... ...así que aquí empieza nuestro día como... ...investigadores... ...y además para descubrir estos grandes misterios... ...necesitaremos la ayuda... ...de la Neox Army... ...así que deberéis estar atentos... Y atentas durante todo el vídeo. Literalmente, el comienzo del capítulo 2 de Fortnite... Este fue uno de los primeros archivos filtrados... Que llegaría al juego de Fortnite. Algo que lleva con nosotros... Tres temporadas que todavía no hemos descubierto... El gran misterio del monstruo gigante de oro. Este póster... Nos muestra el monstruo gigante de oro... Craggy Cliffs. Algo que al parecer estará llegando al juego esta temporada, hermanos. Os habéis quedado locos, ¿verdad? Yo también, probablemente. Este póster y este monstruo parece que reciben el nombre de la leyenda de Craggy Cliffs, en donde aparece un hombre intentando pescar tranquilamente y se ha visto sorprendido por el gran monstruo y leyenda de Craggy Cliffs. Un pez gigante Pero finalmente, parece ser Hemos encontrado la respuesta a este misterio Justo aquí, en la temporada 3 de Fortnite Hemos empezado a ver en el juego Pistas acerca de la llegada de un gran pez Con la misma forma del pez que se mostraba en el póster Al parecer, en el tráiler de la temporada 3 de Fortnite se muestra un pez del tamaño de la bestia de Craggy Cliffs. Algo que por cierto jamás hemos visto en el juego todavía. Al menos en yo, hermanos. Así que ya tenemos una primera vista e idea de cómo podría verse este monstruo de Craggy Cliffs si fuese añadido al juego. Sí que es cierto que existen pruebas de que hace un tiempo la gente reportaba en diferentes foros el avistamiento de un pez gigante. ...delante de sus ojos... ...y no fueron tan solo ni uno... ...ni dos usuarios... ...los que reportaron esta aparición del pez gigante... ...sino que varios usuarios lo hicieron... ...creemos que realmente se trata de un bug... ...pero parece que ahora... ...en la temporada 3 de Fortnite... ...podría estar llegando... ...un pez gigante a Fortnite... ...podría tratarse también... ...según el trailer... ...de la nueva mascota de Aquaman en el juego de Fortnite. ¿Quién sabe? Podría estar apareciendo este gran misterio en el juego... ...justo cuando Aquaman haga su aparición en el juego de Fortnite. Realmente, no, no lo sé, ¿cuándo podremos? ¿Qué opináis del primer misterio del vídeo? Creo que realmente os gustará demasiado... ...el segundo de los misterios de hoy. Como bien sabéis, últimamente... ...han estado apareciendo objetos de oro random en el juego. Como por ejemplo, hemos visto la llegada de una nueva seta al juego. Una seta misteriosa de oro. Además, también la misteriosa aparición de nuevos vehículos totalmente de oro. Algo que jamás habíamos visto en el juego de Fortnite. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es... ¿Por qué está esto sucediendo en Fortnite? ¿Cuándo este misterio va a dejar de suceder? Bien, lo único que sabemos es que podría ser la vuelta de Midas al juego de Fortnite. Todo indica que estamos en lo correcto. En la temporada anterior vimos un misterioso outfit llegar a la isla de Fortnite para Midas. Algo que apareció en los archivos del juego de Fortnite. Algo que parece ser... Se trata... De un traje acuático para Midas Un traje creado para sobrevivir en las profundidades del océano No se trata del traje de ciclo que mayormente todos conocemos Simplemente nuevos objetos de oro están apareciendo en la isla de Fortnite Y Midas está vivo pero al parecer no en la superficie del juego Sino que en las grandes profundidades del océano de Fortnite si este ha sobrevivido, pronto será revelado. ¿Es realmente el gran secreto de Midas este outfit acuático? Así que según el traje, podremos ver a Midas sumergido durante mucho tiempo en las aguas del juego de Fortnite. Quizás. No, no es seguro del todo, ya sabéis cómo funciona. Además, han aparecido novedades sobre Midas en el juego. Apuesto a que nadie sabía de estos hechos. Seguro. Así que prepárense para ver algo realmente alucinante. Desde hace unos pocos días, algunos jugadores de Fortnite Battle Royale han empezado a reportar en diferentes foros el avistamiento de Midas en el juego. Pero no tan solo de Midas, sino que al parecer estaba montado en un tiburón. Un tiburón... ...de los que nosotros pescamos para que nos lleve de un lado a otro de la isla. Lo más curioso de este misterio... ...es que no solo existe una imagen de ese avistamiento... ...sino que... ...no tan solo una persona lo ha reportado. Son varias las imágenes que han sido reportadas sobre este gran misterio... ...y además, diferentes personas... Tenemos el misterio de la temporada 3 pendiente. El misterio de lo que realmente la temporada 3 trata. Porque si yo te pregunto de qué trata esta temporada 3... ¿Qué me, qué me responderías? ¿De la inundación de Fortnite? Mentira. Fijémonos en, el Fijémonos en el pase de batalla. Podremos ver muchos indicios que nos indican que seres de otro planeta... Están llegando a nuestra isla Meteoritos Skins que han llegado de otros mundos Y además Los merodeadores Que llegan en grietas desde otros mundos Entonces ¿Qué es lo que realmente va a suceder? 5.000 likes Y lo tendréis En el próximo vídeo Un abrazo enorme a toda la Neox Army Un abrazo enorme a toda la Neox Army y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.